Me llevo súper buenas herramientas y me encantó este cambio de chip de cambiar nuestra historia, cambiar lo que nos decimos a nosotros. Me siento empoderada.